Que en el caso de China es una variable central del mismo proceso de modernización, porque cuando comienzan las reformas económicas en el 79, en aquel entonces el arquitecto de las reformas, Teng Xiaoping, plantea cuatro ejes de avance, agricultura, industria, ciencia y tecnología y defensa. Era evidente que el modelo de industrialización al que China aspiraba, o el modelo de desarrollo, no podía sino basarse bueno, en avances tecnológicos, en inversión, en, te en tecnología. Y además un poco considerando también los atributos históricos de China, ¿no? Es un país de grandes invenciones, de grandes inventos, y me parece que, que, que ahí está un poco el secreto de la apuesta, que es una apuesta estratégica a largo plazo, con planes muy desarrollados, muy evolucionados y muy precisos respecto a bueno, la adquisición de conocimientos, al logro de conocimientos, eh, la mira puesta en innovación para ganar productividad para ganar productividad para que para ganar competitividad internacional y ofrecer mejores bienes y servicios a sus ciudadanos y al mundo entonces yo creo que esta concepción es una concepción de la que los latinos este, tenemos que aprender mucho digamos no somos un poco eh, más remisos a pensar de esta manera a pensar a largo plazo pero y tampoco valoramos tanto la interrelación entre ciencia tecnología e innovación eh, respecto al sector eh, pro, o los sectores productivos Es el proceso de transformación en científico tecnológico es gradual, es decir, todavía China está detrás en términos de, de, de, de algunos segmentos tecnológicos o sectores tecnológicamente intensivos de economías como Japón, Corea del Sur. Por ejemplo, en la industria automotriz todavía Japón y Corea tienen grandes ventajas. En industria electrónica todavía Corea y Japón tienen grandes ventajas. Tal vez donde China está más, se está acercando un poco más a la frontera tecnológica, por ejemplo, es en telefonía móvil, donde estamos viendo que hay un posicionamiento de, de marcas chinas a nivel global muy muy fuerte. Entonces, eh, es como que, bueno, poco a poco algunos, algunos segmentos se van acercando al potencial o equiparando capacidades con economías de, de su entorno. Y en otros sectores, China, tal vez eh, juega posiciones más de liderazgo, por ejemplo, energías convencionales, entre lo que es energía, generación de energía solar. O sea, hay diferenciación todavía y está un poquito atrás. Pero, por ejemplo, un indicador que solemos citar en las investigaciones muy recurrente para medir este efecto de innovación, esta puja por mayor innovación, es la cuestión de patentes y marcas, patentes y marcas industriales. Eh, realmente China ha ido ganando espacios muy notables a nivel internacional. ¿Puede ser un mejor socio o puedes, lo importante es ya que haya otro socio? Porque en términos, digamos, a China, China nos permite diversificar operadores, nos permite diversificar opciones. En términos de, digamos, de calidad, precio-calidad, China ofrece opciones, como digo, en algunos segmentos muy, muy particulares. Eh, tecnología, por ejemplo, de redes, tecnología sobre distribución eléctrica, como dije antes, energías no convencionales, tecnología aplicada a redes de telecomunicaciones, en el caso de Huawei, que es una marca que mucho conocemos, eh, tiene operaciones está ampliando sus operaciones en el mercado regional suramericano particularmente Brasil Argentina eh, las, uh, entonces yo creo que ya, ya que haya un oferente expande las opciones de mercado digamos no y a nosotros nos sirve para bueno tal vez reorientar opciones desde los desde la típica elección a lo mejor de operadores europeos o estadounidenses a opciones que vienen de Asia en ese sentido bueno las operadoras este, asiáticas pueden estar presentes pero China Puede jugar o tal vez tiene más margen por apoyos estatales, por facilidades financieras, por innovación tecnológica para ofrecer productos más baratos y de similar confiabilidad. Entonces, yo creo que eso nos enriquece, ¿no? Y, nos, eh, y como consumidores, en cierta manera, obviamente nos beneficia. Y en términos de perspectiva general, yo creo que son muy buenos y muy alentadores. Eh, creo que evidentemente tenemos que moderar asimetrías las asimetrías de comercio las diferencias en comercio es difícil porque el patrón con el que china rige sus relaciones comerciales con la región es la complementariedad podrán tener menos importancia los commodities y las materias primas pero no vamos a ser proveedores de servicios o de manufacturas de alta tecnología salvo marginalmente seguiremos proveyendo productos mineros agroalimentos hidrocarburos eh, y seremos siendo un mercado muy atractivo para que ellos radiquen inversiones. Eh, y me parece que en ese sentido la, la, la, la proyección es, es positiva, pese a la, a la desaceleración de, de China. China seguirá recurriéndonos a nuestra economía para comprar petróleo, soja, cobre, litio. Eh, pensemos que el salto tecnológico en la industria automotriz viene por autos eléctricos y esas baterías necesitan insumos claves que se consiguen eh, en nuestra región. Bueno... Digo, desde el punto de vista general lo veo bien, pero me parece que tendríamos nosotros que ajustar un poquito nuestras expectativas respecto a, a, a China, a una China que crece menos y calibrar muy bien, estudiar mucho más y eso me, me gustaría y en lo personal aliento mucho a mis alumnos, estudiar mucho más el proceso interno chino para poder después tomar esos insumos de información e incorporarlo al proceso de toma de decisiones a nivel público, a nivel privado o público-privado. En nuestros países eso es central.